So... Eh. Actuó como si no significaras nada. Y la verdad es que convivo con jornadas complicadas, y no es que no sienta nada cuando me miras con esos ojos de gata, calma, mi alma desgastada, igual es que prefiero pasar desapercibido que hablarte y que tus palpitos noten que mis hábitos están decaídos, igual es que prefiero aparentar un notas a que notes que mis letras no surgen cuando no estás, igual es que prefiero estar en trance que hablarte un mal día y empieces a preocuparte, el eterno debate que en mi pecho yace, late en trance y todo arde como un cáncer, no son fases, es desfase no quiero tras... Permitirte el malestar de mi sucia sangre Tampoco la mala alimentación que combate con mi hambre Hambre de no tenerte, hambre que no sacio En otras mujeres, carne que nos hace tu ausencia? Tengo sueños húmedos en los que te imagino En mis ratos a solas asimilo Un solar mental asolado Paseos bajo el sol destrozados Desolado camino con las manos en los bolsillos Y encapuchado Enganchado a esos labios enganchados Esos ojos de Cleopatra destrozan a este muchacho Sueña con esa cintura entre sus brazos no es que te haya obviado, es que no soy cutre Tengo que hablarte a los ojos entre mis manos Al menos nos mentimos a la cara Tú no me querías, yo no te necesitaba Necesitaba tocarte en ese momento Momentos que se han esfumado con el tiempo Latiendo y latiendo Así tengo el pecho, con tus recuerdos lleno. Luego recurrirás al calo de siempre Preguntándote si a esos terceros les parece bien Aguantarme Tratarás de reflexionar, en otro viaje astral, en otra calada más, respirando una vez más, expulsando hacia el cielo, un suspiro fugaz, tratando de analizar si está bien que nos pillemos, porque tus amigas lo ven mal ¿Qué coño sabrán? Han llegado a pensar, en cómo esto te puede afectar o es pues que solo importa la apariencia y ya está Es una lástima, que tenga tan poca personalidad Que tenga tan poca frialdad Que no me gusta esconderme, tras esa capa artificial En las que algunas me han, sobre tu lealtad Y sin embargo, no soy digno, de compartir tu mitad Mira si soy tan poco digno, que trato de decirte a la cara lo que pienso de verdad tengo a mis padres que no les hablo igual es que prefiero aparentar estar evadido a transmitir mis paranoias de psiquiátrico igual es que prefiero evadirme en juegos que decirles que algo no funciona bien aquí dentro que aquí dentro solo siento que necesito sentir tus suspiros bajo mi cuello siento que necesito tu sonrisa porque mi corazón está negro y luego dirán que para estar enamorado tienes que ser afín a la personalidad o polos opuestos que se atraen y se complementan, pero la realidad es que creo que cuando siento algo tan fuerte como Marte, es porque no tengo una razón lógica para Marte, solo que te amo y ya está. Vivo en una burbuja de aislamiento Distorsiones que me persiguen en esta etapa Y no puedo escapar con el viento Momentos perturbados y perturbados Con sonidos son el movimiento No se señal al genuino Una falsedad a medias contiendo su miseria en esta historia Mucho maquillaje confirma mi memoria Trayectorias maquilladas por el control C Me cede de a Pa Mucho camuflaje de Papa en sus victorias Mitos que fumigo con el dominio Que domino líricamente mis dominios Son pocos los que llegan a transmitir Mucho griterio vacío con cero prueba Sonido sonido, contenido mínimo a cambio de adquisitivos, el rap no concibe ideología, eres un puto tonto, tu ignorancia no concibe tu osadía, niñatos que muestran con orgullo su emblema, un emblema violado por ignorantes que no condenan el sistema, ni machismo ni feminismo, igualdad tu mismo exiges igualdad y tú mismo te colocas en tu sitio un neandertal típico tuiteando típicos, tópicos con poco argumento sólido, crítico tu crítico cerebro atómico un principio apoteósico para un final de mierda, en mierda expuso las reglas y la jerga y piensa que mi opinión ya no cuenta pero si sí cuenta su opinión más extrema, la derecha, las externas no se conciben y las reglas ya están hechas y las pone un desgraciado que lleva más de 20 años y todavía no ha pegado el pelotazo, un me con cara de no haber aprobado ni la ESO El progreso predeterminado Cada cabeza sus pájaros Pero acusas de traidor y tiras mierda pasta con quien has colaborado Todos podríamos sacar los trapos sucios Pero no todos queremos ser como Dallas. Para eso ya está soy tu juicio Y así pasas a en tu puta casa estancado Te traigo las pastillas de dormir Te pongo el cuéntame a tontitos como tú Los pongo contra la pared Estos son barras como Javier Iparra, que te planto en la cara mientras me termino esta jarra. Un gusano mal educado con el cociente intelectual anclado a todo lo que se metió en el pasado y así se ha quedado.